Una mujer denunció que su vecina intentó matarla en medio de un incidente registrado en la comunidad de los toros de esta ciudad. Se trata de Ángela María Tejada, quien dijo que la otra mujer identificada como Eva intentó matarla con un cuchillo por la disputa con el servicio energético de la casa. Yo quiero grabar aquí, Ángela María Tejada. Ángela, ¿qué fue lo que le pasó? Cuando yo llegué de la casa, a mi casa, yo todavía tenía una de hija mía, que tapar, chiquita, y eran como las nueve de la noche y la mujer fue la del lado. Acabé la me matar con una bricha y se me metió. Cuando se me metió, se metió la menor. Para que no me matara ahí, yo para defenderme cerré la puerta. Después nos trancamos para acostarnos. Cuando yo me acuesto, ella volvió con ese, con ese cuchillo y primero fue con una bricha. ¿Pero por qué fue? Explíqueme, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Qué, ¿Por qué fue que vino? Sí, ¿por qué la situación? ¿Por, ¿Por qué la amenaza? La amenaza es porque el marido mío le ha puesto la luz y usted sabe que la luz, estamos pagando, se la pusimos, entonces ella se rebeló y salió con una bicha primero a matarme. Y después yo estaba haciendo la cena, que ni, ni pude trapear, y vea que ya está, que ya tengo el Bueno, llegamos y nos trancamos, después que yo me acoté, me acoté, que me acoté, ella volvió como a la una. Y me estaba tomando la puerta también, y llegó con ese también. O y sea, ahí... Porque usted le puso la luz a ella. Ajá. Entonces ahí, ahí llegó la niña menor, y me, me agarró para que ella no me matara, porque ella fue con una bricha. ¿Cómo se llama ella? Eva, en los toros. Ella es su vecina. Sí. ¿Dónde fue eso? En los toros. ¿Usted te espera usted, ¿Eh? ¿Dónde espera usted la seguridad? Justicia. Quiero. ¿El nombre suyo es? Ángela María Tejada. Oye, abusadora. ¿Y hay una.? para NTN, Iliana Durán.